Bien chicas, voy a comenzar colocando el primer que tiene protector solar FPC15. Lo distribuyo en todo mi rostro para mis poritos pues se sellen y mi base quede perfecta. Ya ahí voy a pasar a arreglar mis... Y el voluminizador en color dark. Con el lápiz marco todo lo que es el marco de mi ceja Cepillo y acomodo con mi cepillito. Y con el voluminizador voy a sellar todo lo que es mi vellito y a rellenar el color de en medio de mi ceja. Y con el desmaquillante de ojos voy a limpiar todo el residuo delrededor de mi ceja. Y de ahí voy a pasar a colocar mi CC Cream que tiene protector solar factor 15. Me da una cobertura bastante buena, mis poros no los obstruye nada porque es una base súper súper ligera para el diario, para darme maquillaje súper natural y pues de buena calidad, bastante duración. Voy a mojar mi esponjita con un poco de fijador para distribuir bien perfectamente la base. Y de ahí voy a pasar a colocar mi corrector beige para dar luz a mi rostro y después el color cocoa para dar profundidad y perfilar más mis facciones. Y difumino suavemente hacia afuera con mi Beauty Blender. Y sello mi maquillaje con polvo translúcido. Lo coloco con mi Beauty Blender y lo distribuyo con mi brocha gordita, que es para polvo translúcido, suavemente con toquecitos hacia afuera. Y ahí paso a colocar un poco de bronzer para sellar todo el corrector cocoa. Y de ahí paso a colocar mi rubor coral en la parte de arriba de mi pómulo, después el iluminador Diamond Golden que es uno de los iluminadores nuevos y me han encantado, lo coloco en la punta de nariz, en la parte superior de mi pómulo y en la, el arco de mi ceja. Y así queda nuestro maquillaje, chicas, un maquillaje súper rápido, súper práctico, en 10 minutitos lo tendrás realizado. Solo coloqué mi labial de los litis de tercera dimensión, el color Will A-Boot Pin, que queda súper natural y pues práctico. Espero les sirva. bye.